Bienvenidos a su canal de Estilocracia, mis estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal Y quisiera platicarles algo, algo un poco, no muy serio, un poco más bien chusco Acerca de las normas de urbanidad Antes, cuando yo era chico y cuando mis padres eran jóvenes y antes de, antes de ellos Entre las normas de urbanidad más importantes era el respeto a los mayores de edad y entre estas fórmulas de respeto a los mayores de edad se encontraba el cederse el asiento en los transportes públicos era prácticamente obligatorio y obviamente todos le cedíamos el asiento a los mayores de edad y a las mujeres en general hoy por hoy pues yo como soy un miembro de la tercera edad no, no estoy muy dispuesto a ceder mi asiento Excepto cuando se trata de señoras que vienen con niños cargando O señoras que están embarazadas O señoras francamente muy viejitas y con bastón La verdad sí le cedo el asiento Igual si es un hombre ya muy grande y, y en mal estado y con bastón Pues también suelo cedérselos porque nadie más cede los asientos Eso que nos quede claro Sin embargo, sí hay gente que suele hacerlo Y a mí en muchas ocasiones porque bueno, si uso el transporte público todos los días, sí puedo hablar de... En muchas ocasiones me han cedido el asiento. Y yo lo he rehusado amablemente, pero lo he rehusado. Y después me quedaba pensando, bueno, ¿y por qué no lo tomé? Pues si me lo están dando amablemente, ¿eh? ¿Por, qué, ¿por qué lo rehusé? ¿Por qué no quise aceptarlo? Y no entendía yo la razón hasta que una amiga española, doña Luisa Bonete, nos lo hizo saber. A muchos, a don Miguel Ruescas Y a otros más Y a mí en lo personal Nos ha dicho que nosotros Los de la tercera edad No aceptamos que nos cedan el asiento En el transporte público Porque eso es un golpe bajo A nuestra autoestima ¿Qué le parece a usted? Es decir, aunque seamos de la tercera edad Estamos viviendo una segunda adultez En el tercer tercio de nuestra vida Y nos sentimos lo bastante fuertes y lo bastante aptos para permanecer de pie durante todo el trayecto que dure el viaje en el transporte público. Y eso no lo entienden los que nos ceden el asiento, y lo que hacen es darnos un golpe bajo a nuestra, a nuestra autoestima. Eso sí hay que agradecérselo a doña Luisa Bonete, que nos lo hizo saber de una manera tan clara. Ahora sí ya entendí por qué yo no quiero nunca aceptar un asiento que me ceden, en el transporte público Aunque debería yo de aceptarlo Dada mi edad Y dados los siglos que tengo ya de, de estar en este planeta Pero bueno Se los quise contar Nada más como un asunto chusco Para darle un poco Un poco de diferencia A las cápsulas que solemos Publicarles Si les gusta lo que les conté Pues Compártanlo y difúndanlo con sus amigos y desde luego que espero verlos en la próxima, estimados estilócratas y muy queridos amigos y visitantes del canal. Que tengan un buen fin de semana. Hoy es viernes por la noche y obviamente ya comenzó el fin de semana.